¿Qué tal estilócratas? Bienvenidos una vez más a este su canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre me da gusto saludarlos. En esta cápsula vamos a, a hablar acerca de los test, los test que pueden mejorar la digestión. Porque tener una buena digestión es uno de los funcionamientos más necesarios en nuestro desenvolvimiento diario, ya que tener acidez, gases, pesadez, dolor, o hinchazón abdominal muchas veces puede representar un problema. Por ello, hoy en Estilocracia te traemos cinco infusiones que van a mejorar tu digestión. Primero, el té de hinojo. Al convertir el hinojo en té, se vuelve un tónico excelente para la digestión, pues aumenta las secreciones gastrointestinales y por su componente carminativo, reduce la producción de gases. Además, es un calmante intestinal que elimina los cólicos, e estimula los movimientos naturales del intestino. Esto ayudará al metabolismo. El segundo es el té de hierba Luisa. Esta planta, tomada en infusión, es considerada un tónico estomacal eficaz para evitar flatulencias, digestiones lentas y espasmos gastrointestinales. Su sabor a limonado y fresco la hace muy apetecible. A la vez es muy útil para combatir el estrés y la ansiedad que pueden llevarte a comer más de la cuenta. El tercero es el té de boldo. El boldo previene la pesadez de estómago y protege el hígado y el páncreas. Facilita la digestión de las grasas y fortalece las mucosas del estómago. Además, tiene un efecto diurético, lo que te ayudará a eliminar líquidos y depurar tu cuerpo de toxinas. El cuarto es el té de jengibre. El jengibre es tonificante, antiinflamatorio y mejora la inapetencia y las náuseas. A la vez, refuerza la válvula del esófago y previene el reflujo, lo que te ayudará a tratar trastornos digestivos provocados por una producción insuficiente de ácidos gástricos. Si padeces de úlcera gástrica, no es recomendable tomarlo. Y el quinto es el té de manzanilla. La manzanilla es una de las plantas más digestivas. Contribuye a que no se acumulen gases en el estómago y alivia la pesadez abdominal. Además, su sabor suave y agradable es ideal para finalizar cualquier comida. También es eficaz contra los nervios y sirve para combatir el insomnio. Querido estilócrata, estas son las 5 infusiones que ayudarán a mejorar tu digestión. Finalizar la comida con un té o acompañar la comida con alguno de estos 5 tónicos ayudará a tu organismo a